Eh, mi nombre es Diego Armando Itana Macuna, eh, etnia natal, pues Itana, eh, aquí en la comunidad multiétnica, departamento del Bupés, municipio de Taraira. Pues este yo hago parte eh, ya? yo soy el capitán de la comunidad. Eh, pues el proyecto que nos vino dar lo de Chinchi, pues no, el Instituto Chinchi, pues nos favoreció porque el pro programa tenía su comienzo y, y, ahí, y ahí fin. Entonces, eso uno se puede basar de que sí, hay sí nos están ayudando y así mismo nosotros también darles una parte del apoyo al, al Instituto Chinchi, pues. La idea es que ya nosotros ya tenemos la sembrantón, todos sembramos, la comunidad ayudó, la comunidad quedó muy contenta porque. Porque el beneficio que le va a dar el comida el, el, el, el, pro, el programa es para las comunidades.